Un año pasa, ...voando. Pechamos los hoyos un chisco y acontecen las estaciones, mientras rápidamente muda un mundo a nuestro alrededor. No podemos parar el reloj, pero sí decidir qué hacer con ese tiempo. Es dar un paso adelante. Caminamos, cara al futuro. Un paso tras otro, pequeños pero firmes, en la dirección de nuestros ideais. Oyamos atrás para aprender do pasado, valorar lo que tenemos e trascender un legado. Impulsamos o cambio positivo a transformación do lugar no que vivimos, no que vivirá un país, a boas, antepasados o que habitarán as nosas nenas y e os nosos nenos. Provincia de Pontevedra. Impulsamos comunidades prósperas en un territorio cohesionado, sin dejar a nadie atrás, pensando primero en quien más o precisa. Mejoramos la calidad de vida, recuperando espacios para las personas, revitalizando el rural y e haciendo más sostenibles las vilas y e las ciudades. Investimos en futuro para encarar los retos que están por vir con nuevos azos y e herramientas. Hacemos a equipo a través de deporte, de igualdad da de da mocidad. Porque así somos más fuertes. Defendemos a cultura para todas y e todos. A nuestra lengua. nuestra identidad, os nuestros valores. No podemos parar o reloj. Queda muito por hacer.